Sí, siempre que oigo a algún político decir eh, como, como éxito de su gestión que ha aumentado en tanto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 La inflación subyacente en abril del 2022, es decir, hace un año aproximadamente, uh -huh. era un 4,4. Uh -huh. Actualmente está en el 7,5. Claro, por eso digo hemos, que hay que tener en cuenta el agregado, es, es, el es decir, hemos aumentado 300 puntos básicos. Eso, por poner un porcentaje, es aproximadamente un 80% más que ha disminuido...